Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Continuamos con la lección 213, el repaso de la lección 193. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Una lección es un milagro que Dios me ofrece en lugar de los pensamientos que concebí que me hacen daño. Lo que aprendo de Él se convierte en el modo en que me libero. Por eso elijo aprender sus lecciones y olvidarme de las mías. No soy un cuerpo soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Amén.